Segundo de Crónicas, capítulo 14 Abías murió y fue enterrado en la ciudad de David. Su hijo Asa tomó el relevo como rey. Durante diez años de su reinado, la nación estuvo en paz. Asa hizo lo que era bueno y correcto a los ojos del Señor. Derribó los altares y los lugares altos extranjeros, Rompió sus pilares sagrados y cortó los postes de acera. Ordenó a Judá que adorara al Señor, el Dios de sus antepasados, y que observara la ley y los mandamientos. También derribó los lugares altos y los altares de incienso de todas las ciudades de Judá. Bajo su gobierno el reino estaba en paz. Como el país estaba en paz, pudo reconstruir las ciudades fortificadas de Judá. No hubo guerras durante estos años porque el Señor le había concedido la paz. Entonces Asa le dijo al pueblo de Judá, «Construyamos estas ciudades y rodeémosla de murallas y torres y puertas enrejadas». «La tierra sigue siendo nuestra» porque seguimos adorando al Señor, nuestro Dios. Lo adoramos y Él nos ha dado la paz de todos nuestros enemigos. Así que comenzaron los proyectos de construcción y los completaron con éxito. Asa tenía un ejército compuesto por 300.000 hombres de Judá que llevaban grandes escudos y lanzas y doscientos mil hombres de Benjamín que llevaban escudos regulares y arcos. Todos ellos eran valientes guerreros. Será, el etíope, los atacó con un ejército de mil veces mil hombres y trescientos carros, avanzando hasta Maresa. Asa salió a enfrentarse a él alineándose para la batalla en el Valle de Cefatá, en Mareza. Asa pidió ayuda al Señor, su Dios. Señor, no hay nadie fuera de ti que pueda ayudar al impotente contra el Poderoso. Por favor, ayúdanos, Señor, nuestro Dios, porque confiamos en ti. Hemos venido contra esta horda porque confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestro Dios. No permitas que un simple ser humano te venza. El Señor hirió a los etíopes frente a Asa y Judá, y los etíopes huyeron. Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar. Los etíopes murieron. No hubo ninguno que sobreviviera, pues quedaron atrapados entre el Señor y su ejército. Los hombres de Judá se llevaron una gran cantidad de botín. También atacaron todas las ciudades alrededor de Gerar, porque sus habitantes estaban aterrorizados por el Señor. Los hombres de Judá tomaron una gran cantidad de botín de todas las ciudades. Luego atacaron los campamentos de los pastores y tomaron muchas ovejas y camellos. Luego regresaron a Jerusalén.